Estamos de vuelta con muchísimo más ¿Qué? contenido, señores ¿Qué? Y en unos minutos ¿Qué? tenemos una gran entrevista Aquí con un cantante urbano ¿Tú qué sabes de esto, Angel? Señora, la música urbana eh, Siempre hasta aquí en San Francisco La música urbana se está activando ya Los muchachos están activos con nosotros eh, aquí, anda, aquí anda el Mediatour de los Reyes Mundiales Con DJ Graph aquí está con nosotros eh, Anes Ra, Una leyenda de la música urbana eh. Que lo que, ahí Gracias, tú sabes, un placer estar aquí visitando San Francisco. Cuéntame, cuéntame, ¿qué te trae por aquí, mani? No, venimos, como tú dijiste, de manos de los Reyes Mundiales. Estamos de Media Tour promocionando el nuevo tema, dos temas nuevos del álbum. Estamos promocionando lo que se llama Muevelo junto al Fótel y el Martillo de Tol junto a la Perversa. Y tú sabes que arranca por el Cibao siempre allá Capital Elete, dijimos, vamos a verlo Francisco go, y Santiago. Tú eres de Elete, tú, tú vienes siendo primo de nosotros, No, tú eres... Gole, pero motorizano. déjame a mí, espérate! Pues está tú estás tranquilo, tú estás asustado con no, no, que a se sentó ahí, tú, tú estás mirando. porque soy un tipo que lo ha seguido todo el tiempo y está al lado mío. ¡Po, háblale tú, hombre! Tú Y porque a tú maquillaje. Espérate, porque ese que no lo echó. No, no, que lo mismo Espérate, espérate, respete. chico porque ahí se la mano, Espérate... Anerra en San Francisco de Macorís. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué es lo que? Activo 24-7 por ley, hermano mío. Estamos activos. estamos que... activos. La vieja escuela, demasiado duro de cuando pa, mamá belica, como dice. No, tiene antaño, de antaño bregando. Todo teniendo, el manito, psicolá, la, y esa gente. Sí, hombre, estamos activos. Aquí con lo que es el nuevo producto, tú sabes, yo nunca había hecho de dembowing, incursioné ahora, tú sabes, de verdad. Trabajando con Contacto record y con Bombón Producción. ahora. Sí. Yo solamente había hecho hip hop, incluso la gira fuera del país había con hip hop. Y ahora incursionamos en el dembow por primera vez y colaboramos con Fotel, La Perversa, Chelo, Musicólogo. Un sinnúmero de fusiones que venimos para la calle Afriquea. a frequear anejra todo el que eh, el que sabe de música urbana, sí. sabe quién tú eres. fue sí, sí. un privilegio para nosotros tenerte aquí. Tú has sido un tipo que le mete duro a Nejra, un tipo que ha tenido... Controversia dura. Sí, pero tratamos eh, de manejarnos. Siempre, siempre, eh, ahora está apostando a lo que es el dembow. Sí, pero todo el mundo dembow. sabe y está esperando ahí, porque este es el programa más visto que han ese con Papá Tariba y los muchachos, yeah. que tú fuiste el creador de un coro que es eterno. Es icónico eso. Eso es era. icónico. No me decotorra, eh. yo ando con lo mío. Sí, tú estás claro que yo bien. no va. Tú eres el escritor de ese coro. Eh. ¿Qué fue lo que pasó ahí que no se vio que se te dieron los créditos no, en cuanto pe, a esa vuelta? Son cosas que pasan, tú sabes. Son cosas que se ganan, se pierden. la música también hay trampa, hay bajas, hay alta. Pero luego de todo ese conflicto, etcétera, etcétera. En ese tiempo mi productor ejecutivo de hoy en día, Bombón Production. Era el productor de él en ese tiempo, incluso por eso trabajamos, porque me dijo: Yo nunca tuve en tu contra, yo solamente defendía mis intereses en aquel tiempo. Sí. Luego eh, me invitaron al remix, tú sabes, en, en el remix del 2014, en el que participan Alcández, etcétera y Álvarez. Sí, entonces realmente tumbamos el beef, no hay problema, él está haciendo lo de él, yo estoy haciendo lo mío y Dios No, repente, no, no, no, porque espérate, no me <risa> quieras tú maquillar la cosa, Negrá. ¿no? ¿Tú entiendes? Porque Dime. te estoy hablando que sé de hasta donde tú vives. Yo estoy claro, pero hubo un percance antes de eso que hubo hasta armas de fuego que ustedes se sacan, esto que lo otro. Eh, Explícame eso a digo? ese ponente que todo el mundo eso... sabe de quién es esa canción. Como te digo, es un mal momento Uno no recuerda esa mala vibra, pero sí fue un incidente que gracias a Dios no un hecho lamentable mayores. ¿Tú entiendes? Porque hubiera sido un problema para el género todavía hoy en día, hubiera tenido repercusiones. Pero como te explico, gracias a Dios no pasó más de ahí, fue un problema real, tú sabes, pero como te dije, eso se quedó ahí, se barajó eso y olvidamos ese bife, no hay rencor, estamos en trabajo. No está, pues. Ok, ok, no, ya ahí sí, viene sí. renovado, una claro, manera. Claro, Ahora claro. porque eh, hay muchos exponentes como ustedes que son los pioneros en el movimiento urbano de República Dominicana sí como que se han quedado un poquito atrás y ahora tú vienes con el dembow sí, y, claro. y, y puede sonar porque tú eres de, del tiempo monkey bla lapi, me esa es, gente. me ah, es fácil no, hacer sí, dembow no, cuando no, grabé no. el primero que me estaba oyendo los tigres decían hey pero claro porque tú es eres fácil, de hierro una rap en cualquier instrumental de hip hop el dembow es un tiempo una simetría yo creo que es más fácil para mí solamente hay que buscar el flow tú sabes porque es más rápido y eso sí. pero estamos, incursionamos ahora y tenemos mucha música buena vamos para la calle con dios ¿Y cuáles son los proyectos que tú tienes? ¿Colaboraciones que ya vienen por ahí con personas de género en el ámbito del dembow? Eh, por ejemplo, gracias al respeto que tengo eh, de los exponentes, como él dice, Vieja Escuela, la trayectoria, yo solamente le tiro a los tigres y me copian de una vez. En el álbum nuevo sale Tibi Gomes, Químico, Chelo Chá, como dije anteriormente, La Perversa, Fótele, puede ser que con el mismo tóxico, la mayoría de musicólogo, producido musicólogos producidos por Bubaskin, Meno H, la GM los mejores productores y mucha gente del, del género. Y estamos trabajando con Contacto Récord, Bon Production que todo el mundo sabe, que es el hombre de la gira y el socio de los foques. Sí. Y el álbum viene para la calle, creo que salimos en eh, agosto, septiembre, a mediados, por ahí, a ver si ya con Dios y la pandemia dejan a uno empezar a salir otra vez a agua <risa> extranjera a llevar la música dominicana. Está sí. pechado contigo, Bombón, ¿eh? De toda la vida, porque fuera de la música tenemos tenemos una relación muy, muy personal. Somos como hermanos. Todo el mundo incluso oh. nos confunden. O tú sabes que nos parece. Sí, un poco. se parece, un chico, es verdad. Se parece ah, no mucho a Bombón. Un puerto, un pan, me me dijo, no, no no. O sea, mira, no, no. Yo no eh, sé, eh, mira, eh, mira eh, yo, yo soy un seguidor de, de la eh. música de esos tiempos. Y, y yo no, no sé quién es el Bombón físicamente. Así mismo, es así mismo. Eh, Pero no, no lo conozco. Mira, se, se, quitó, se quitó la barba cuando estaba aquí ahora. Y me dijo, me quítame la barba porque ni quiera que estoy me están boceando. Ane rap ya que tú estás de regreso. En la música, dime, eh, no se escapa un grado eso duro que, que tú puedas hacer, claro, tanto con, los, tanto con el tóxico, sí, sí, claro, lapis, que sí. ese coro. claro que sí, claro que sí, claro que sí, incluyendo con la gente del lápiz, claro. También, y yo, como te digo, ahí, de, aquí, ¿eh? mí, mío, mío duro en la casa, mío de antaño, amigo personal. Eh, Como te digo, incursionamos en el dembow, pero no perdemos la esencia, no dejamos de hacer jetpack. Hicimos en el estudio una colaboración con Bubacino, el productor de secreto. Hicimos un tema, se llama No Corro con Altitaje, le hicimos video la semana pasada, lo vamos a lanzar creo que el lunes. Y otro hice otro jetpack, otro se llama Trabajo, todo lo hice con un sampleo de unas voces de lápiz consciente de uno de los temas que hicimos de hace mucho, porque no podemos dejar de hacer rap. Y eh, quiero grabar contigo ahí, estamos cuadrando eso, tú, sabes como, con el mismo tóxico, tenemos buena comunicación y con químicos. Vamos a incursionar en la música porque no es un secreto para nadie el dembow que está dominando la calle, aunque la gente acepta el rap porque es un país que le gusta el rap, pero el dembow que está controlando la calle, pero no vamos a perder la esencia, vamos a seguir dándole hip -hop. También te vi ahí con 10 cof un freestyle, si Sí, sí, el freestyle de 10 cof y el video, y en estos días creo que vamos para la cabina para allá aprender de ah, nuevo, aprende, sí. Ajá, claro. ¿Y, ¿Y qué estaba haciendo en el rap en, en este tiempo que no tuvo la música? ¿Componiendo? Mi tú imagen, sabes, compongo, ¿verdad? tú sabes que para allá, para, para Además uno por la trayectoria siempre uno toca su pari, sí. también no puedo hablar mentira, yo. Me voy del país, me fui del país un tiempo, la zona de confort, uno sí. está tranquilo, hay una familia, ¿tú entiendes? Y también yo tengo otro tipo de negocio, porque aparte de la música hay que tener su plan de contingencia. Yo tengo sí. una tienda, porque la música no paga pensión, tú nunca has visto un rapero de que me retiré, me la, la, la, con la, la, que... Que... Si tú no estás vigente, tú no estás haciendo dinero, tú sabes. Sí. Nos organizamos, en lo que es la plataforma digital y todo eso, y estamos aquí con el nuevo producto. Sí, sí. Eh, estamos, estamos escuchando. Es que lo, lo, lo, súbelo, súbelo, a ver qué es lo que es. Que lo que, que Con ese flow Petro Sí, sí, eso. ¿Eh? Eso es junto a fotos de la hora mueble, se llama. Sí. Duro para la e, calle. Está metido, está metido, está metido. Eh, claro, claro. muchísimo el experimento, Duro, ¿verdad? muy duro. Lo primero que grabé con él fui yo, desde antes sí. de tener la pegada que tiene. Estaban hablando antes de la noche, amigo personal, chiqui, está menos H. Robert, Robert. Wilmer, mira, de todos esos muchachos de ahora, Wilmer... Porque Wilmer, no hay, Wilmer viene siendo como San, es, es San Francisco y San O sea, él, él vive como un campito sí, en un de, de, de, de San Pedro, se llama Consuelo. Eh, ten, no tenemos esa cercanía realmente. O sea, no puedo mentir, no tengo esa cercanía con él. Lo conozco porque hay otro exponente, primero que él muy duro. Obi-Wan, no sé si lo Obi conocen. Obi-Wan es sí. primero, de Pero no tenemos esa cercanía, pero está trabajando también. Sí. ¿Cómo trabajas Aneja con los nuevos talentos allá en tu ciudad. Yo soy un tipo que siempre estaba abierto. Mira lo que te voy a decir a ti. En los tiempos de antes, cuando me traía aquí a cantar, a par, etcétera eso, Bazooka Music, yo tengo yo tengo musica. par de discos con par de muchachos de aquí que hay al, incluso algunos no más recuerdo los nombres que siempre abierto a colaborar siempre y cuando tú sabes sea la música de bien con calidad con talento porque hay cosas que lamentablemente ya es tu negocio sí, sí. hay muchachos que vienen y te dicen a ti tengo una canción con hit y tú vas te emocionado dice hey déjame ver y cuando a veces no como yo tengo esto serio yo lo más sepa no causar una decepción porque no se le puede quitar el sueño a nadie yo lo más que le puedo decir tú lo puedes hacer mejor tú entiendes algo mejor y tú me das el toque y yo puedo colaborarte tú entiendes pero estamos abiertos a colaborar con quien sea ojalá Ariel me dijo que tiene un proyecto ahí cuando viene ahora la noche estamos en un estudio con cualquier talento de aquí estamos abiertos claro que sí tú tengo cualquiera mi hermano para que sepa esa es la actitud claro que sí loco claro que sí buena actitud un pionero de tiempo ya tenemos tiempo agregando Bazuca, lo banquillo. Claro, claro. Yo, yo, claro, claro. Me recuerdo cómo se llama Yudul. Cuando Yudul y todo eso yo vine a cantar toda esa discoteca hace mucho. Me traía Bazuca y esa gente que hacían los pares aquí. Sí, sí, no. Bazuca eh, retornó de nuevo porque está en Estados Unidos. Sí, yo sé, yo. Ver, tenemos comunicación, hablamos a ver si habló de ti. Sí, sí, es, es bien, y es chévere, de mi hermano. es Tigre. etcétera Mr. Sí, claro. ese eh, corvo. a quedar eh, con todo, Mira, eh, una vuelta ahora, Mr. Ella eh, está eh, mirando y dice: eh, Tus tigres están en cotorra a ellos. Están acelerados estos tigres. Ella está mirando porque dice: No, por y no, verdad. Hago <risa> una preguntita sin pasarte. Hago una preguntita. No, Ay, pero Dios no, tú, mío. Tú sabes, fue pues, un problema. que Tú sabes por qué. Está no, America, no, yo, no. Porque, eh, no, porque no tengo en esto. No. Ay, no, tú es que no tienes que meterse en eso, ¿eh? No. Déjala que ella pregunte, dale. Cómo? Tú como yo. Dale Lu. No, no, ya Dios no tiene que meterse en eso, arranca. Con la no, la que cuenta. pregunte a confiar. Dime, dime. Eh, es una pregunta tanto personal, porque al yo saber de tu trayectoria, pero un poquito más, sabemos que, te, como tú decías, tuviste un tiempo fuera y ya volviste de nuevo. ¿Cómo tú manejas ese tiempo de tu carrera, el de tu tienda que mencionaste anteriormente y ya en el ámbito de tu familia? Yo te voy a ser sincero, eh, por ejemplo, mi DJ, mi productor Bombón, me dice a mí, te va a dar un infarto, demasiado vaina junta, a veces el estrés, que como, hey, sí. tengo tanta cosa, pero uno trata de sacar el tiempo también, porque trato de dedicarle tiempo a mis hijos, el mayor tiempo que pueda, tú sabes. Entonces lo que hago es que tengo empleado en la tienda, doy un viaje y tengo que calcular bueno, voy a hacer tanto tiempo aquí, vengo, estoy aquí y mayormente, ¿qué te digo? el toque de queda ha embromado uno un sí. poco pero lo que hago es que cuando es por, por etapa, bueno, esta semana la voy a coger solamente para grabar y, y inventario y esto y esto de la tienda, ¿tú entiendes? la otra semana la voy a coger para promoción y esto y esto, ahora mismo está incómoda la viajadera, está súper incómoda con esto un, es un caos, tú entiendes, quiero salir ahora en uno o dos meses, pero está terrible pero uno trata de manejarse, claro. sacar tiempo para todo bueno, ahí estuvo Anes Ra con nosotros, eh. una entrevista histórica esta, el eh, regreso hermano. de Anes claro, claro, hermano. Eh. Así que, Gracias a ustedes por el apoyo siempre, hermano. Las redes sociales hay para que la gente arroba sepa. Arroba en Instagram, arroba en, en Facebook y Aner Rap HD en YouTube. Ahí está Aner de la mano de nuestro amigo Ariod y los Reyes Mundiales. Contacto, bombón Sí, bombón Bombón sí, sí, sí. tiene un par de meses aquí. Se fue para Nueva York hace par de días. Retorna como en una semana. Mira, si no hubiera estado en Nueva York, viene conmigo porque no estoy estando sí. en Santiago. Sí. Junto. Mariano, lo traigo no, tú, cualquier rato. Cámara, y, lugar y, lugar. Y, es y es canero. Siempre no se deja ver. No se eh, no, deja ver. No, no se deja tirar fotos. No da entrevista. Pero yo lo traigo. Yo lo traigo. Yo lo traigo. Se cubre le gusta rotutir. No idea de que se parece a un Que Estamos en los sitios y el tablero estaba ahí, pero está en un equipo ahí sentado. el número de contacto para cualquier El número es 829-828-8922. De nuevo, dale ahí. George Foam, déjame ver el otro del booking que está aquí, que son tantas vainas de los tigres. Espérate. Tiene un celular como de 300 mil No, coño, que lo que pasa que. Nadie, se, tu sa cuarto, nadie, ¿Nadie se sabe el número de nadie. Ya eso era antes. No, no, no oye, tiene, tiene tu cuarto, Negra. ¿no? 809-989-2303, George Yo tengo mi cuarto, el de dormir. Ay, ay Para ay, ay, ay, ay, ay, señores, ay. ahí. Sí, estuvo con nosotros a Negra. Un Una leyenda de, de, del movimiento urbano aquí, me voy a tirar como 200 fotos porque yo lo voy a echar más y siempre, lo ahora tengo aquí ya para tú que sabes. tú veas que sí se puede. Si tú lo voy a echar más yo lo voy a gastar. Tú en la panadería, Estaba <risa> <risa> en la panadería, no me digas que no. Ya tú sabes. Tato tranquilo, Señores, vamos a, ir, vamos a poner la vueltica de ahí. Tú tienes eso que me pone a